María Angélica Hernández es la mujer víctima de agresión a manos de su expareja sentimental en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy al ser cuestionada, narra lo sucedido. Una pareja, no es pareja, éramos, estábamos de vez en cuando, así cosas de muchachos. Pero ya yo tenía tres meses que me había separado de él por, por la misma razón, porque él me había puesto la mano y yo no quería nada con él. Entonces él me, me siguió y, y me atropelló y me maltrató de una forma que me dejó en convalecencia. Eso fue el domingo en la mañana como a las seis. ¿Dónde? cerca del, parque, del parquecito de la capilla. Identifica a su agresor como Vladimir Paulino, quien la golpeó en múltiples ocasiones. Según la versión ofrecida, la víctima se negaba a mantener una relación. Con la rueda, ya vino. ¿Todos esos golpes, con qué te los propinó? Sí. ¿Esos golpes, con qué te propinó todo eso? Con los puños. ¿Sentiste en algún momento? Creía que ibas a morir, ¿no? Sí, me sentía que me iba del mundo, del aire, pero me mantuve y llegué a... Él mismo de cínico sí. me trajo algo. Al, él te trajo, Sí. ¿Qué? sí. ¿Y qué pasó con Luego que él trajo, ¿qué sucedió? La que le dijo a los médicos, ellos habían preguntado a los médicos qué me pasaba y él le dijo que nos habíamos atropellado con un palo de luz y, y yo estaba gritando y me dolía mucho las piernas y solamente dije, no, no fue con un palo de luz, no fue con un palo de luz, pero no me atreví a decir más nada. Angelique Hernández se mantiene recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul para NTN.